En el tutorial número 3 de Aranzadi y Westlow, vamos a tratar la búsqueda de jurisprudencia sobre un tema. En el menú principal pulsamos sobre jurisprudencia y nos aparece una pantalla con diferentes parámetros, por lo que tenemos varias opciones para buscar jurisprudencia. En texto podemos escribir aquello que estemos buscando y que queremos que aparezca en el texto de la sentencia. En resumen, podemos escribir aquello que, por el contrario, queremos que aparezca en el resumen de la sentencia. Podemos seleccionar el tribunal que haya dictado la sentencia que nos interese. Para ello, pulsamos en el botón de la derecha y nos aparece un desplegable de tribunales. Desglosamos y marcamos el que nos interese, por ejemplo, la sala civil del Tribunal Supremo. Podemos pulsar en Buscar y nos aparecerán todas las sentencias dictadas por esa sala, o podemos pulsar en traspasar a consulta. De esta forma, el tribunal nos aparece en el menú de búsqueda para que podamos seguir utilizando parámetros. En función de los datos que tengamos, utilizaremos un parámetro u otro, fecha, tipo de resolución, número de resolución... Para buscar jurisprudencia, podemos escribir el tema directamente en los apartados de texto o resumen. Por ejemplo, escribimos Compraventa Mercaderías y pulsamos en Buscar. A la izquierda de la pantalla podemos filtrar las sentencias por Área del Derecho o por Tribunal. Además, también podemos filtrar escribiendo aquello que queramos que aparezca en el texto de las sentencias que nos ha devuelto la base de datos. Por ejemplo, reglamento 44 barra 2001. Y pulsamos sobre buscar en los resultados. Otra forma muy útil de buscar jurisprudencia sobre un tema es utilizar el tesauro, al que se puede acceder o bien mediante el cuadro inferior titulado Tesauro, pinchando sobre la rama sobre la que queremos buscar información, o bien pulsando en el botón que hay en el epígrafe Voces. Por ejemplo, pinchamos sobre Social y nos aparece la siguiente pantalla, con un listado ordenado alfabéticamente con temas sobre la rama social. Vamos a buscar, por ejemplo, Despido, para lo que podemos escribir el término o buscar alfabéticamente. Pinchamos en la carpeta que aparece junto a Despido y vamos desglosando hasta localizar el tema que estemos buscando. Una vez que hemos llegado al tema que nos interesa, marcamos la opción elegida. Podemos pulsar en Buscar y nos aparecerán todas las sentencias sobre ese tema o podemos pulsar en Traspasar a consulta. Si elegimos la segunda opción, nos traspasa la consulta al menú principal y podemos seguir filtrando. Así, por ejemplo, escribimos sucesión de empresas y pulsamos sobre buscar. Aquí podemos continuar filtrando como hemos visto anteriormente. Bien, por área del derecho o por tribunal o bien escribiendo aquello que queramos que aparezca en el texto de las sentencias. Cuando hayamos terminado nuestra búsqueda, tenemos que pulsar Salir. En el tutorial número 4 sobre Aranzadi y Westlow podrás aprender a utilizar el práctico, formularios, bibliografía y diccionarios.